Hola, soy Felipe Gatacón Chenique, soy un pintor cubano, hispano cubano, eh, afincado aquí en Madrid hace 23 años y bueno, bueno eh, le estoy mostrando mi estudio Micromundo. Eh, aquí tengo en mis en mi, en mi manos el último libro de, de poesía, escrito en forma de prosa, se llama Malecón de Nostalgia. Después de llevar 20, 23 años en España, siempre recurro a